tristes criaturas, dejadme ser vuestro Cicerone, dejadme ser vuestro Virgilio, dejadme ser vuestro chaperón. vuestro Tyler Durden, y solo vuestro, mis criaturas de Marsella. Yo soy Pollux, y esta, vuestra casa siempre, Marsella y Marsella Insombre en, en la 115.9 de Radio Azul y Parece que ya tenemos a el primero de los acompañantes de esta noche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 A nada. <risa> Entiendo. Dime, ¿qué querías contarnos? Pues, pues verá, en eh, todo empezó un día que fortuitamente me encontré un maletín. Eh, yo creía que no era de nadie, pero juro que no lo abrí.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 Esa parte creo que el filósofo no la ha entendido muy bien, porque a pesar de escucharlo le llevó un gigolo de esos. <ríe> ¿Qué es? Fantasez? Esto no acaba aquí, ¿eh? ¿Sigue ahí? ¿Me está viendo? No haría otra cosa que escucharte durante toda la noche si pudiera, cuervo. Ah, vale, vale.